Enseguida, los invito a descubrir una nueva publicación académica del proyecto editorial de la UAS. ¿Qué tal amigos de Multiverso UAS? Eh, en esta ocasión nos con su presencia el doctor Ángel Román Gutiérrez, Secretario General de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que junto con el doctor Manuel Ibarra Santos, eh, coordinaron el libro que les presentamos hoy llamado Zacatecas y Coronavirus Análisis de escenarios y paradigmas educativos Doctor, ¿por qué no nos platica un poco sobre los pormenores de este libro? ¿Qué tal? Este, muchas gracias Un saludo a todos los que nos eh, siguen la transmisión a través de, los, de este medio Bueno, este libro nace justo hace un año cuando eh, con el gran amigo el doctor Manuel Ibarra Santos y su servidor nos ponemos a platicar sobre la reacción de las universidades con respecto al comportamiento de la pandemia. De ahí que eh, se hace una invitación a investigadores eh, que participan y realizan su investigación para este libro. Cabe mencionar que dos de ellos son eh, Cátedra UNESCO, el doctor Axel Didrikson, el doctor eh, Raúl Delgado Weiss y que los otros compañeros, este, en gran medida también eh, de los articulistas, son Pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. El libro eh, contiene una reflexión general en distintos casos con respecto a lo que hicieron en la pandemia, cómo reaccionaron las universidades, cómo fue el comportamiento, cómo eh, tomaron algunas medidas y reaccionaron ante este, este evento que, bueno, pues nos puso, nos puso a todos a pensar y a replantear muchas cosas en nuestras instituciones de educación superior. Eso, eso. Bueno, veo que, que trae aquí el sello de la UNAM y de la Cátedra UNESCO, precisamente por, por lo que menciona. Eh, ¿Hay maestros de la UNAM que participan? Sí, por supuesto. Está el mismo Axel Didrikson que, que participa eh, y que es el primer artículo. Es un, un eh, estudioso de la educación superior en México, tiene una gran producción. Este, ya incluso experiencia también en administración dentro de la educación superior Como lo que fue cuando él estuvo al frente de la educación superior en la Ciudad de México Y bueno, pues él ha contribuido también de una manera pues, eh, académica muy importante Con sus investigaciones y con su presencia también aquí en nuestra misma institución Muy bien doctor, pues ya lo ven amigos, este, tenemos aquí... Eh, para ustedes eh, pueden obtener este ejemplar en la página de Facebook del Programa Editorial was Pónganse en contacto con nosotros y con gusto eh, les podremos hacer llegar a esta obra. Le agradezco mucho la, la, la presencia, doctor. Al contrario, maestro Carlos, muchas gracias, muy amable. Hasta la próxima, amigos.